Hola, muy buenas amantes de la ciberesfera telepática Tengo buenas y malas noticias para los amantes de la energía libre Empezaremos por las malas Nos quieren colocar molinos por todos los lados En las montañas de León También en Cantabria También en Galicia está lleno Y esto no puede ser ¿Cómo es posible que nos vendan esta terrorífica energía eólica como algo verde y que es ecológico? Cuando bien sabemos, investigamos un poco que toda esta estructura hace daño allá donde se ponga. Esos gigantes molinos eólicos. Si estuviera aquí Don Quijote fliparía. Y Sancho Panza también, porque... Son molinos y son gigantes, las dos cosas. ¿Mm? Y lo quieren por toda la montaña meter, estos molinos. Y la buena noticia es que tenemos alternativa. ¿Mm? No queremos molinos. No. ¿Mm? Las alternativas que tenemos es la energía libre realmente ecológica. Realmente que no necesita combustibles fósiles realmente que no necesita unas infraestructuras que en el medio ambiente son destructivas como son los molinos de eólicos todo esto molinos que nos quieren colocar en las montañas no deja de ser caminos y destrucción contaminación pájaros muertos bueno una catástrofe ecológica ¿Mm? Y la buena noticia, como digo, son la energía libre. Y es buena noticia, sí, porque ya existen dos empresas que van a operar aquí en España y quieren vender esa maravillosa tecnología de la energía libre. Estas empresas que están en ello, no significa que aún estén a la venta, pero lo estarán según su propia iniciativa... Pues es Onion Progress y site Group. Luego he colocado aquí los grupos de investigación y desarrollo que hay por la red, de donde surgirán nuevas empresas, proyectos, tal vez de open office, abiertas, para que podamos desarrollar esta energía. ¿vale? Onion Progress y Sight Group. Quieren empezar a vender unos generadores de energía libre, sí. Onion Progress ha apostado por un generador, digamos, que tiene varios modelos en su eh, en su mente, ¿no? que quieren manifestar unos generadores sin partes móviles, pero van a empezar por un generador autónomo autoalimentado, es decir, algo que gira, como lo que venimos hablando en vídeos pasados, un generador autónomo que es capaz de autoabastecerse a sí mismo y generar energía, ¿vale? Los van a llamar Libertad 1 y Libertad 2. ¿Mm? Aquí tenemos que producirían 15.000 kilovatios y 30.000 kilovatios. Los precios por donde rondan o por lo que están ellos barajando son de 20.000 euros el de 15.000 kilovatios y el de 30.000 kilovatios pues unos 40.000. O sea, una cantidad de dinero impresionante, mucho menos, de lo que valdría toda esta infraestructura de molinos. Estos molinos valen una pasta. Sí, producirán mucha energía, pero eh, dentro del proyecto... Sustentable está el autoconsumo, y por eso estas empresas, si triunfan, pueden dar un cambio importante, un giro, en la manera que tenemos de producir la energía, que es catastrófica. ¿Mm? O sea, es un punto importante a cambiar, y todo el mundo que estudiamos la energía libre, los grupos de investigación y desarrollo, lo tenemos claro. Que es importante cambiar la forma que tenemos de producir la energía porque hasta la fecha es algo muy catastrófico amigos esto hay que cambiarlo ¿Mm? el Side Group también está operando aquí en España y ha abierto una fábrica ¿Mm? vende los GPM unos generadores de 5.000 kilovatios a 4.400 euros y unos de 500 kilovatios que van a vender por aproximadamente 440.000 euros una considerable inversión pero que con el tiempo a las empresas les puede interesar esta empresa es española esta eh, es de otro país eh, su origen está en Zimbabue allí ha comenzado su expansión y poco a poco ha ido entrando en distintos países homologando su invento ya funcionando Esta empresa ya tiene un generador sin partes móviles, digamos, que se basa en radiofrecuencia Y según su inventor y lo que he podido yo investigar, pues parece que es cierto que lo tienen y que están eh, abriendo una fábrica aquí en España Muy interesante, amigos esto es muy interesante. Este grupo lo estaremos vigilando para ver sus movimientos y cuando ya tengan el producto aquí en España, pues informaremos de ello e investigaremos más. He hablado con, con la empresa para ver si me pueden enviar uno desde Zimbabue. Pues bueno, dicen que sí y estos son los precios que me han dado lógicamente está lejos de mi alcance pero es interesante, muy interesante que ya los están comercializando y están como en 12 países ya abriendo sus eh, empresas una empresa que eh, va a abrir en distintos países ¿no? es muy interesante Union PROGRESS llevamos los que estudiamos la energía libre mucho tiempo, viendo cómo se mueve eh, esta empresa, el inventor, que en sus vídeos, pues, más o menos nos ha contado que, que están en esta tarea de hacer unos generadores, aunque en su idea inicial, Onium Progress, iba a hacer unos grandes, generado, unos grandes generadores que podrían transformar directamente la producción de energía, haciéndola pues, ecológica, sustentable, que no necesitáramos quemar combustibles fósiles eh, y colocar cientos de molinos gigantes por las montañas. ¿Mm? Pero su empresa y la empresa de la energía libre es difícil. Hay como un, un poder, un poder económico global donde hay un monopolio. ¿no? Vamos a poner aquí una pirámide. Hay un monopolio de energía. ¿Mm? Un monopolio bueno, oligopolio, como queráis llamarlo el cual no nos permite tan fácilmente pues que estos inventos no solamente de, de estas dos empresas sino hay muchos investigadores en todas las partes del mundo que han dicho yo tengo la energía libre pero nunca se materializa ¿Mm? hay como bien saben los investigadores eh, ciertos inventos que sí se están replicando, aunque aquí en España parece ser que no hemos llegado, o yo no tengo el conocimiento, de que alguien haya replicado estos inventos que se mueven por la red, que digamos que están abiertos, que el conocimiento ha sido pues desvelado, y no es fácil. No es fácil fabricar aquí estos generadores de los grupos de investigación y desarrollo que existen por el planeta porque tienes que tener muchos conocimientos tienes que estar con un buen laboratorio y tener el tema bien clarito en tu cabeza no es fácil no es fácil ¿Mm? pero aquí se está desarrollando eh, una tecnología radiante digamos una tecnología radiante generador magnético radiante le podemos resumir que se basa? Pues, como bien sabemos, en estas ideas de Nikola Tesla, que sería el, el que nos está inspirando para desarrollar una nueva tecnología, tanto en el ámbito de la producción de energía como también en otras aplicaciones de la vida cotidiana, que ya bien pueden ser en salud o en otras ramas de la vida, ¿sabes? Es decir... La energía se puede usar de muchas maneras y aplicarla de distintas formas para así hacer de este mundo algo menos contaminante. Y esta información se está moviendo por estos grupos y pronto habrá más empresas o iniciativas que ofrezcan esta alternativa de la energía libre. De momento, lo que os cuento Para poder ir viendo lo que hay pues Os voy a dejar en la descripción pues, unos enlaces Para que podáis vosotras mismas comprobar Que toda esta información es verídica Y a ver si poco a poco podemos conseguir Que estas empresas tiren para adelante Los que tengan dinero, pues que se compren un generador Aquí... Libertad 1 y Libertad 2 de Onion Progress eh, Dicen que próximamente lo tendrán en el mercado Próximamente un mes, dos meses, no lo sé Esta empresa lo mismo, uno, dos meses Yo ya voy anticipando esta información Para los que quieran, puedan investigar Y poco a poco, viendo a dónde puede llegar Estas iniciativas que están ahora mismo en marcha Vale, sobre Union Progress, pues quiero decir que también tienen otra, otra forma de pagar los generadores. Dicen que pues a través de una tarifa al mes, incluso han llegado a decir que pues, el, una tercera parte de tu factura de la luz serviría para pagar el generador poco a poco con el tiempo. Esa es una de las ideas que barajan en Onion Progress, ¿vale? Parece que tienen unas buenas iniciativas de, de intentar que llegue al mayor número de gente total, la energía libre es un movimiento Un movimiento, sobre todo, que tiene que ser social La gente se tiene que enterar de que esto existe Y de que es posible cambiar la forma de generar energía Y que viene bien al consumidor autogenerar energía o, mismamente, a una comunidad de vecinos o a una ciudad, pues invertir en, esta, en estos sistemas, ¿vale? Ahí tenemos el asunto. Espero que este vídeo os haya gustado y podáis empezar a investigar el tema de la energía libre y así hacerlo cada vez más popular para que podamos cambiarlo. ¿Vale? Gracias, un saludo y hasta la próxima.